Porque se nos hizo pobre, que nos mató, y después nos mató otra vez. No. Bueno, como sea. ¿Ya pusiste que come perro, y que nos devuelve todo? Sí, fue lo primero que puse P. Es un boto de mierda, el pisco es de Susan completamente según mi mamie y ella, Nos quitaste las visualizaciones o algo así. Somos pobre por tu culpa y siempre ayudando a Mira Yumi. Te da alta cultura genocida blanco. La palabra, no más. Die Chipi tu Daus en tu onda y al Pofiani ni fan, es decir, Jai Jai Pafiani Yumi fan se repite hasta el final de la hoja. Wow. Esta carta requiere notaría, jajajaja.